Tenemos claro que tenemos un problema en ciernes, eh, que tenemos un, una tendencia eh, en la incorporación tanto en políticas públicas como en el sector privado, aunque lo vemos más claro en el sector privado. Pero insisto y retomo, insisto mucho con no olvidemos el sector público en esto, porque en muchos casos el sector público también está tomando medidas en este sentido, sobre todo me parecen políticas sociales. Eh, me parece que es donde apare, aparece un potencial de, de trabajo eh, donde el, el sector público puede llegar a, a tener más injerencia, con consecuencias importantes en la vida social. Eh, me parece que el diagnóstico que tenemos es que claramente se está presentando una tendencia como si fuera neutral, fuera eh, finalmente igualadora, y todo este discurso que no solo viene de quienes lo proponen, de las, de las propias víctimas que creen de alguna forma que bueno, la tecnología es igualadora y todo este discurso tecnotópico que venimos viendo cómo se ha construido a lo largo de décadas. ¿no? Esto no es una tendencia novedosa. Sí. No, eh, un, un tema más que, que a mí me gustaría sí. debatir antes de, de, de cerrar e irnos, pero por un tema de que me parece que nos concierne mucho como América Latina y sobre todo como Argentina y que tiene que ver con lo público que vos mencionabas, es el tema de la exclusión digital. No, porque en, en todo este mundo yo te digo viajo bastante, voy la OMC, qué sé yo, y no se habla de la inclusión digital. O sea, nadie te menciona eso. O sea, ¿qué va a pasar con aquellas personas que, por ejemplo, son atendidas por un sistema público este, a través de una computadora y no saben manejar la computadora? ¿no? Ya veíamos la propaganda de ANSES de decir a tus nietos que te ayuden a tramitar la, la jubilación y qué sé yo. Este, o por ejemplo un sordomudo que solamente tiene atención telefónica. o Simplemente una persona que no tiene acceso al celular, 60% de la población mundial está desconectada de internet. Esto es un dato real de la realidad, obviamente yo. Este, así que este, eso también es un tema, ¿no? Digamos, o sea, cómo. Yo siempre me pregunto si. Van a existir dos mundos separados Uno conectado y otro desconectado Y el mundo desconectado va a ser lo que nosotros soñamos Que debería ser el mundo este, Donde todo es más simple y más tranquilo y... Pero no, la realidad es que la exclusión digital Está generando una pobreza Está generando también Un, un, un no acceso a los beneficios sociales a la... Bueno, no, hay todo un, un tema ahí ¿no? este, Donde los puestos de trabajo Del futuro más productivos Van a ser trabajos en conectividad Digamos O, o con, con Con este... Este, conocimiento digital mira yo ahora el otro día también me tuve el gusto entre comillas, de escuchar a la CEO eh, una de las 30 under 30 que son este, los, los 30 millonarios más ricos menores de 30 años de la revista Forbes es una chica que inventó una plataforma que se llama Shippo que es una plataforma de logística este, y ella, por ejemplo, en su discurso decía que, eh, que el mundo subdesarrollado tiene una oportunidad gigantesca frente a todo esto porque el poder puede generar empresas multimillonarias sin ningún activo. Utilizando los recursos que hay disponibles en la web, Puedes empezar una... como ella hizo, que lo hizo desde la habitación de su casa. Y yo me preguntaba con esta chica, que evidentemente no tiene en cuenta que un activo es el nivel educativo, la salud, haber tenido un plato de comida caliente todos los días, tener conectividad a internet, tener una computadora más que Ay, seguramente te pagarán los padres. Te tener... me... Claro, todo eso no son activos, vos, todo eso no lo tenés, ¿no? O sea, todo eso es gratis, vino porque solamente hecho de nacer, tuviste todos esos, esos activos, ¿no? Entonces, bueno, también ese es un debate que me parece sumamente interesante desde la esfera pública que vos mencionás, este, el tema de la exclusión digital, los analfabetos digitales, y no solamente los analfabetos digitales, sino aquellas personas que, por ejemplo, yo antes de irme al OMC la semana pasada tuve 48 horas sin luz en mi casa. Si los puestos de trabajo del futuro van a ser a través de la web, eh, se me va a complicar, la vida digamos, ¿no? Este, si tengo 48 horas de corte de luz en casa. Así que bueno, nada, no sé ¿Eh? que, qué ¿Eh? opiniones. En la vida. En la vida el fenómeno de exclusión digital tiene más de una como todavía hay renta que extraer de los no incluidos en realidad a todo el mundo más o menos le preocupa decir bueno cómo vamos a hacer para darle celulares a los que no lo tienen conectividad es un montón de planta vuelta de la unión internacional de telecomunicaciones a este, las agencias de ayuda al desarrollo Pero eso tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de extraer venta y conexión y no con la creación de nuevas técnicas culturales como vos sabés. de oportunidades no. o sea, lo que ellos quieren que vos consumas no lo que vos trabajes si vos no estás conectado yo no te queda, porque te conectes si te vas a conectar dentro de un jardín cerrado, mucho mejor digamos. por eso los planes ser orden por eso Whatsapp gratis este, dan las, este, si tu mundo se reduce a vivir dentro de Facebook o del de mundo Apple o este, mucho mejor digamos. puedo hacer el, el, el esfuerzo financiero de parte del costo de los <risa> no eh, así que ahí también este, digamos, las políticas públicas son insubituables el otro aspecto que, que me parece central es dónde ponemos rayas en términos de regulación como dijera acá en el Fede del Puente, de acá no pasa este, nada. Un, un, un ejemplo este, que, que venía perfectamente de decoración es que estamos haciendo grandes cosas en términos de epidemiología y de, de, de diagnóstico preventivo, eh, gracias a, este, a algunos desarrollos de y gracias a la capacidad de tomar imágenes, digamos, hay una combinación de tecnologías. Puedo tener algoritmos, porque si no tengo este, las imágenes, el laboratorio, sí, sí, sí, no las estoy elaborando Que en definitiva son procesos relativamente simples, digamos, no, no son muchas decisiones que tiene que tomar la, no, más, más que nada hacer buen masajero de datos y, este, y analizar si sus modelos predictivos este, son consistentes con el nuevo conjunto de datos de la es más o menos copiar el conocimiento médico existente este, acá en esta cohorte este, la mitad empezaron a fumar eh, y la mitad no 20 años cuánto tienen cáncer de pulmón de este, de este grupo y del grupo testigo estamos haciendo eso a gran velocidad y con algunos elementos predictivos más este, y cosas que permiten no confinar ahora bien es posible tratar esos datos con modelos sustitutivos que no afecten eh, tantos personas. Y este me parece que es el, este, la primera. Eh, que, en determinadas áreas los datos personales son ¿no? Esa frontera no se puede cruzar. Una de las fronteras es la de, este, um, de, de experimentación. Porque además hay que adherir a los, este, al protocolo de Nuremberg respecto a experimentos médicos humanos. ¿no? El, acá hay un tema por ejemplo con los eh, experimentos las, las cuestiones de psicología experimental que están haciendo muchas redes sociales eh, Facebook por ejemplo que ha hecho experimentos con sus eh, usuarios eh, sin, sin, sin información previa y bueno uno debería pensar que el consentimiento, el, el acepto cuando uno se suscribe a Facebook no debería contemplar la posibilidad de que hagan experimentos con uno porque eso requeriría, debería requerir un tipo de consentimiento es, es mucho, mucho más. El aceptar es, es, es, no, es explícito, porque se supone que vos lees lo que te dicen, pero debería haber algún tipo de, eh, de adicional. consentimiento adicional, eh, de información adicional, para que vos sepas que están usando teléfono de, de India. Después está el otro tema de los consentimientos también que es hasta sí. qué punto es un consentimiento cuando la opción es no usar la plataforma digamos. Porque muchas veces te dicen aceptar los términos de la opción no, bueno, sí. no se usa usar la plataforma ah. o sea, no tengo posibilidad de decir esto, si esto no, esto, si esto no De, de, de ahí este, lo, lo que yo decía antes respecto de la transparencia de precios digamos, este, si cuando yo voy a abrir una cuenta en, en, este, en Facebook tardaré este, un cachito más eh, pero si la regla es uniforme para todas las plataformas, entonces a Facebook no le va a joder su negocio. Porque el problema sería que, ah, si yo tengo para todo esto, para que sea una plataforma alternativa, a gente se la plataforma alternativa, me está entrar en el negocio para conseguirlo. Cada vez que te conectes a Facebook te va a costar tanto, que no me lo vas a tener que pagar. Pero tú y con tus datos voy a hacer todo esto, en términos específicos, lo que están... En este, es lo que está peleando ahora la Unión Europea, este, un par de buenos reportajes a un par de días, todavía no empezamos, este, cuando empecemos lo van a ver. Este, la Unión Europea lo puede hacer porque es el este, segundo mercado de consumo del mundo. Lo hacemos acá este, sin seguir este, los mismos principios, nos caen de risa. Entonces, este, es, es difícil avanzar, pero, eso es un lugar donde hay que varios. Hay buenos mecanismos sustitutivos para trabajar con datos y conjuntos de datos sin necesidad de joder los datos personales de ejemplo.